Desde la, UDS, ay, desde la UDS estuvimos viendo temas a tratar este año y bueno, pues las cosas así que nos parecían más interesantes y es verdad que cada vez que poníamos algo encima de la mesa, sobre todo los temas del inserso, pues siempre causaban pues, muchas opiniones y bueno, pues dijimos que, que por qué no tratar ese tema puesto que las vacaciones del Inserso a todos nos estaban generando muchísimos problemas no sé si es el caso de bueno, vuestro caso pero sí que los que estábamos allí eh, coincidíamos, bueno pues dijimos de tratar el tema de turismo porque sí que es verdad que cuando las personas con discapacidad nos piden en sus planes de ocio eh, bueno pues eh, en, en lo que sus deseos su, lo que quieren hacer casi muchos deseos van relacionados con con el turismo. No sé si eh, os pasa a vosotros también. Y bueno, nosotros desde ASPRONA eh, decidimos que, bueno, que había que dar también respuesta a eso y que desde luego no podíamos depender de los programas del inserso, porque ya sabéis que son una vez al año, muchas veces no se ajustan a las necesidades de lo que sería un ocio más inclusivo y más personalizado. Y bueno, pues hemos decidido este año eh, trabajar un poquito en, en todo eso. Eh, por eso esta primera red, queríamos dedicarlo a eso. Sí que es verdad que dijimos de estoy coordinando yo, me lo propuso Beatriz, porque es verdad que verdad por nada, sí que tenemos un, un amplio programa de viajes y, bueno, pues, se, nos han ido surgiendo muchos problemas, nos queda muchísimo que aprender y, y a mí me parecía una idea estupenda pues, compartirlo aquí entre todos y ver entre todos cómo, cómo podíamos mejorar o introducir un turismo más accesible, más personalizado, a raíz de nuestras experiencias que hemos ido teniendo poco a poco. Entonces, bueno, pues... Eh, y vamos a trabajar como soléis trabajar vosotros en, en la red. Es verdad, yo no me suelo conectar mucho porque bueno aquí están Noel y Vanessa que... Que son las que representan un poco nuestro servicio, y, y bueno, pero esta vez es verdad que como queríamos trabajar este tema, hemos hecho una serie de preguntas y eso, y tal como soléis hacer vosotros, trabajar en grupo y, y, bueno, y ver eh, qué respuestas y qué experiencias podemos compartir para, para mejorar este tema. Y bueno, también saber si a vosotros os surgen eh, este tipo de de problemas, si os piden este tipo de iniciativas y todo eso. Eh, ¿Compartes tú? ¿Qué hacemos? ¿Compartimos las preguntas? Vean. Perdona, que estaba silenciada. Sí, las comparto. Bueno, mm, os cuento un poco brevemente. Estas son las preguntas que que decidimos y, y bueno, pues en primer lugar, ¿qué dificultades habéis encontrado para desarrollar acciones de turismo y vacaciones y cómo las habéis solucionado? Esta pregunta se refiere, bueno, pues so cuando decidimos hacer un viaje, ya sea por parte del Inserso, ya sea que lo hemos programado entre nosotros, ya sea una excursión, varias noches, eh, bueno, pues van surgiendo muchísimas cosas, desde logísticas hasta cosas que nosotros queremos que se acerquen a a la filosofía un poco del ocio inclusivo y que no sabemos cómo solventar y cómo hemos ido haciéndolo durante ese viaje. O sea que... eh, luego otro problema que veíamos muy grande, que estoy segurísima de que coincidimos todos, cómo dar respuesta a las necesidades de turismo de las personas con más necesidades de apoyo. Eh, sabéis que eh, hemos hecho mucha formación, o sea, desde plena se nos ha dado formación. En grandes necesidades de apoyos, eh, hemos hecho muchísimas cosas en el tema de mediaciones, pero luego nos queda el tema del turismo cuando salimos fuera y nos encontramos, bueno, que, no, que nos encontramos fuera de nuestra zona de confort y, y ver cómo, si, si realmente hemos podido hacerlo o quisiéramos hacerlo, cómo hacerlo. Y bueno, pues esto sí que es tema para compartir. A mí me gusta mucho esta pregunta porque creo que yo puedo aprender y, bueno, que todos podemos aprender mucho de todos qué acciones innovadoras realmente estamos haciendo en vacaciones y turismo. Eh, si hay algo que, bueno, pues esto creo que esta pregunta es más eso, para compartir algo que podamos aprovecharnos todos y, y entre todos hacer esos programas innovadores y que, y que se acerquen a nuestra filosofía. Y luego, por supuesto, bueno, en la mayoría decíamos que las familias, ¿cómo trabajamos con las familias esto? Si realmente las familias os surge, os pongo el ejemplo de que son las familias las que quieren irse a esos viajes, o les cuesta mucho eh, dejar que las personas vayan a esos viajes y directamente no os estáis encontrando ese problema. ¿Cómo establecéis ese punto de confianza para que ellas digan venga? Pues sí, pues eh, aquí ¿qué, qué podéis iros y luego pues el tema económico también hablábamos que pues eso, que muchos quieren irse pero dependen económicamente de su familia, entonces ¿cómo, cómo trabajamos este tema? Más o menos, bueno pues estas son las preguntas, ¿tenéis alguna duda? Si que hay que trabajar así, si veis alguna duda en alguna pregunta. Quiero ser breve, no quiero liarme mucho, por eso voy rápido. Le, entiendo no, no, que no, hay, eh, sí. no tenemos ninguna duda. Ah. <ríe> vale, entonces voy a pasar las preguntas por el chat también para que las tengáis, ¿vale? Para que tengáis las preguntas, creo que se sí, han llegado bien. Y si queréis, hacemos eso de dividirnos en grupos. Somos, eso, 14 personas. Eh, ¿Hacemos cuatro grupos, Rosa, o hacemos menos? Vale, como veáis, sí. yo creo que aquí para cuatro grupos. Bueno, o tres, no si queréis. Tres, sí. Si os parece el grupo uno que empiece por la pregunta uno, el grupo dos que empiece por la pregunta dos y el grupo tres que empiece por la pregunta tres, ¿vale? Para que nos dé. De... Y luego seguís avanzando. Cuando contestéis las tres, paséis a la para cuatro. Para el... que nos dé tiempo a todos a contestar, ¿vale? Venga, pues os, os reparto en grupos. No se escucha. No se a escucha. ver, ahora, perdón. Es a que tengo hora. aquí un compañero y hace, nos hacemos ruido, por eso he recortado. Que hacemos grupos, hacemos tres grupos, ¿vale? Empezamos cada uno por la pregunta que nos toque nuestro grupo. Y, eh, y, y tenemos media hora para hablar. A ver, perdonad, que es que no... Ahora ahora voy a la opción de grupos, perdonad. Es que, eh. Venga, pues hacemos tres grupitos. Y ya. Tenéis las preguntas en el chat, ¿vale? Bueno, que ha habido debate, han salido cositas. Bueno, pues si queréis, para no perder mucho tiempo, empezamos con el grupo, con la pregunta número uno, con las dificultades y cómo las hemos solucionado. ¿Quién es el grupo número uno? No sé si habéis seleccionado portavoz. No lo hemos hecho realmente. <ríe> sí. Pero bueno. bueno, pues nada, improvisáis. <ríe> y Si queréis lo cuento yo, ¿vale? Y me, me interrumpís, ¿vale? Sara, eh, David o Aida o Lidia me, me decís. Vale, pues a nivel de problemas que hemos encontrado y cómo los hemos ido solucionando, hemos hablado un poco de experiencias personales, ¿vale? Un poco a ver cómo... Pues bueno, una compañera comentaba el tema de encontrar alojamientos que no fueran adaptados y cuando ya comentas que es un grupo grande de personas con discapacidad intelectual, pues que ya que se convierten en todo pegas y que al final no puedes ir a ese alojamiento. Entonces, bueno, bueno, eso ha sido como la primera... La primera, la primera problemática de la que hemos hablado. Otro tema que ha salido ha sido el tema de que hoteles en los que, bueno, pues eh, había una compañera que tiene grupos de muchas personas con parálisis cerebral y que ya, eh, pues hoteles que en los que solo tres habitaciones o una tienen habitaciones adaptadas, ¿no? Y pues que al final la solución se convierte en limitar plazas para personas en silla de ruedas o con problemas de movilidad o acabar compartiendo baños en hoteles y dices o al final la persona paga un dineral por irse de vacaciones para acabar compartiendo su baño ¿no? con otras tres cuatro personas que tengan silla de ruedas luego otra compañera comentaba que, que están intentando organizar un viaje a Disneyland París y que viajar por España con agencias de viajes y gestionarles todo resulta más sencillo pero que se están encontrando que con agencias de viaje para viajar al extranjero en un viaje como Disneyland París, pues que la agencia no está preparada para dar respuesta a las necesidades de apoyo que, que tienen, les dan todo tipo de largas, ¿no? un mes y medio de, de espera para los presupuestos ¿no? y cosas así, y bueno, ahí están un poco peleando a ver si consiguen hacerse... Pues que nos llamen, que nosotros hemos ido, que se pongan a la compañía en contacto, que, que fuimos el año pasado, o sea, que y que le doy la razón en todo lo que hice. Nos hemos ido, ¿Personas con hemos ido? necesidades de apoyo? Sí, sí, pues fuimos, eh, con sí. Dos y, fuimos con tres personas, dos con movilidad reducida, una con silla de ruedas y, y vamos, que sí, que llevamos un grupete, lo que pasa es que tampoco éramos muchos, éramos 14. 18. Pues así que eres tú, Aida, ¿no? Sí, sí. Pues nos ponemos en contacto y aprendí mucho de ese viaje. Vale. <risa> Luego también hemos estado hablando del tema de las compañías aéreas, el tema de, las priori de la prioridad en cuando estás por bueno, facturación y así, el tema de las plazas y las salidas de emergencia en los aviones, que es un montón de problemas. Y sí que es cierto que ahí, pues yo comentaba que en nuestro caso se soluciona mucho cuando lo gestionas con agencia de viajes, porque como que te hacen de intermediario y te facilitan mucho, pero que nosotros también para baratar hacemos viajes que realizamos nosotros directamente y que ya se gestiona online con la compañía de vuelos, que se convierte en algo también muy parragoso, vamos, que además luego llegas allí, no es verdad, eh, bueno, pues la facturación es un desastre, las, las plazas son otro desastre. O si no, eh, incrementando el precio de cada plaza por eso, reservando los sitios, etc. Luego comentaba yo creo que ha ido otra vez el tema de las visitas guiadas que no están adaptadas o que, o que tienes que coger la versión adulto que no son accesibles cognitivamente o la versión infantil que en realidad cuando viajamos con personas adultas y no necesitan visitas infantiles. Y comentaba Sara también que, que en general hay una falta de accesibilidad cognitiva general, digamos que es exagerado. En las webs para poder ayudar a grupos de autogestión a co coger sus propios viajes, las cartas con publicidad engañosa, que luego el precio del IVA va aparte y ya la persona no tiene dinero suficiente para pagarlo cuando está ahí en el restaurante. Y en el caso de las visitas guiadas, Aida había comentado que lo que había pasado al final es que habían, después de la visita guiada, que bueno, les habían desajado a las personas y no habían elegido ellas y así. Se han, se han coordinado, creo, con ellos para organizar visitas adaptadas, ¿no, Aida? Sí. Y así como conclusión general, hablábamos de que, pues que se da mucha falta de formación en los trabajadores del sector del turismo, no sobre el, lo que es el ámbito de la discapacidad intelectual, la movilidad reducida, la accesibilidad cognitiva, etcétera Y que eso ayudaría bastante a que se adaptaran muchas Hay cosas que se pueden adaptar de manera sencilla. Códigos QR para museos, visitas guiadas, eso, o sea, el lenguaje llano. Al final una visita la puedes hacer igual hablando pues con, a mitad de me viene bien que me hable en lenguaje ya no en algunos términos no entonces pues bueno que eso ayudaría bastante para simplificar yo creo que eso ha sido un poco en general compañeros ayudadme si algo me he olvidado o como tengo que desconectarme también en algún momento perfecto Estibaliz sí. gracias Sara <risa> Pues ahí hay que dar un montón de soluciones. ¿eh? Bueno, no sé, yo como todo eso, esas necesidades, nos las hemos encontrado todos, ¿no? Yo que sé, si queréis si queréis quitar micrófonos ¿eh? y así también... quien quiera hablar? Si no, si tenéis mucho ruido... Pero sí que yo lo que veo que cuando salimos a viajar uno de los problemas generales es que es verdad que te dicen que es turismo accesible por, por el tema más bien físico, pero luego el tema de la accesibilidad cognitiva, como decíais, es un problema. Nosotros lo hemos tenido que trabajar, nosotros una de las cosas que hemos hecho con, con el tema de los guías es que previamente hemos cogido hemos guías eh, en vez de con la compañía, eh, guías de estos muchas veces que se ofrecen y, y hablábamos... ¿verdad? Hablas directamente con él, explicas el tema y, y, y e incluso le ayudas un poco. La verdad que muchas veces es más trabajo para, para nosotros y las agencias por lo menos nuestra experiencia. Y veo que la vuestra también ha sido, bueno, nosotros hemos pasado a ser nuestra propia, nosotros hemos visto que a veces es más fácil hacer el viaje nosotros mismos que, que la agencia. O sea, al final... Eran lo que dice Saida, retrasos continuos y, y sobre todo con el viaje a Disneyland, pues yo al ver esos problemas que tú mismo has dicho, pues decidí hacerlo por mí misma y la verdad es que fue un acierto. Luego, pues si quieres, echamos, nos echamos un cable entre las dos y, y la verdad que es genial. Que, que los propios te das cuenta que en los propios espacios hay personas sin tanto intermediario que te pueden aconsejar el tipo de habitación que necesitas, aquí vas a estar mejor desde el propio hotel Disneyland, o sea que pues si queréis, bueno, Beatriz tú estás tomando notas, ¿no? Pasamos si no queréis decir nada, pasamos al siguiente grupo. Venga. <risa> Vale. Sois ¿Verdad? vosotras portavoces. Sí. ¿no? Vale. Bueno, no, somos, no hemos dicho de portavoces, pero no sé si nuestros compañeros quieren hablar ellos o algo. No sé. Autoproclamadas. Ella lo, lo han hecho muy bien. La... Tirar. Bueno, bueno, si no, si tenéis algo que decir, pues ahora los decís. A ver, nosotros, eh, una de las cosas que hemos dicho es lo de las instalaciones adaptadas, que los hoteles encuentran muchas dificultades tanto para la accesibilidad física, cognitiva... Eh, estamos, un momento, que no he dicho, estamos en la pregunta, o sea, en, en la, en fase. la ¿cómo dos, podemos dar respuesta? A, la de sesión, a, a las personas eso. con más necesidades de apoyo. Eso. Sí. También eh, que necesitaríamos más apoyos preparados sobre todo para las grandes necesidades eh, en cuanto a grúa, eh, sí, ¿no? para problemas con condu de conducta, que encontramos dificultades para financiar, eh, la falta de financiación para llevar a enfermeros cuando no estamos preparados. Mm. ¿Qué más? Ay. Bueno, más o menos sería... Pues eso, que los ratios más pequeños para poder dar respuesta a todas, pues eso, a todas las personas con grandes necesidades de apoyo. Que hay veces que vamos grupos muy grandes, entonces a ir con, eh, con grandes necesidades, pues grupos más pequeñitos para poder ayudarles más y estar más pendientes de, de todo ello. Y sobre todo es que hemos hablado también muchas cosas de más de dificultades que nos estábamos encontrando, más de dar respuesta porque sobre todo decíamos que... Las dificultades, como decía Vanessa, del tema de salud, de las conductas, de la formación de los de los apoyos, que hay veces que en, pues, la dificultad de encontrar apoyos en ese sentido. No obstante, bueno, nuestros compañeros, si ellos quieren hablar también, que eh, más o menos nos vaya no, a Y el resto de grupos, a raíz de esta pregunta también os surge, por ejemplo, algo que hayáis hecho vosotros o alguna, alguna respuesta a estas necesidades… <risa> Nosotros, es que en nuestro grupo mayoritariamente hemos hablado también de las dificultades del inserso sí, y cómo yo... darle respuesta a todo lo que, tanto a la burocracia y lo, el papeleo que lleva también el inserso, para darle respuesta a esas personas con grandes necesidades y, y eso, que puedan elegir el destino, porque siempre son los mismos destinos, que es algo que, que hay veces que les echaban también para atrás en ese sentido. Lo que estábamos hablando de las agencias. Sí. Que muchas veces, bueno, nosotros mismos le hemos dado respuesta directamente haciendo viajes oh, no. por nuestra parte, uh -huh. no dependiendo de esa herramienta que, que era el inserso. Bueno, Abrir el abanico de posibilidades, como decíamos. No uh -huh. sé, si el resto habéis pensado en algo así, en decir in, como independizarnos turísticamente de, bueno, te, siempre el inserso puede ser una una herramienta más, una, o sea, algo más que tenemos ahí, pero no sé, ¿os ha pasado a vosotros? María Jesús ha dicho que sí. A ver, yo, eh, yo me he salido de los turnos de inserso directamente, porque creo que uno de los, o sea, al tener que animar a las personas que son las destinatarias del turno, anulo totalmente el criterio de amistad y de, y de elección de con quién quiero viajar. Entonces, eso me suponía un problema súper grande para las familias y los usuarios que habían elegido, o sea, si yo quiero viajar con Rosa y estival y estivali tiene mucha pasta y no le toca el turno, o sea, que yo quiero viajar con y, entonces nos hemos salido del incerso. Eh, directamente hacemos turnos propios, eso va, claro, eh, repercute negativamente en que todo el esfuerzo económico pues recae directamente en la familia o en la institución con fondos propios y no recibimos ayuda, ¿no? Y con respecto a otras soluciones, yo le planteaba al grupo que no solamente teníamos dificultades con el tema de la movilidad, que justamente además en Daumadrid no es la gran dificultad, aunque entiendo que para muchos de vosotros sí, pero por ejemplo sí que tengo un problema importantísimo con el tema de la conducta. Y que entonces me encuentro gente que demanda viajar a un turno y que no me vale la ratio 1-1 porque eso no me soluciona el problema de conducta que tengo en destino. Ni su conducta es normalizada, ni inclusiva, ni... O sea, ni puede estar en los mismos espacios pero tiene derecho, no llevamos a lo mejor pues, un psicólogo experto en conducta que pueda en un momento reconducir, dar una medicación de emergencia, entonces al final me veo siempre en la limitación de real de que una de dos, o me cargo en las espaldas, un marronaco importante, hablando claro, que no sé por dónde va a salir, o me Echo para atrás y decido no hacer ese viaje pues, o apoyar a esa persona. Y me pasa igual con el tema de la salud. Pues hablábamos que Félix me ha dado una gran idea y la verdad es que se la agradezco ¿no? que yo le planteaba a personas sondadas con necesidades de apoyo de salud muy, muy importantes y graves, ¿no? que, que era un sobrecoste brutal y que además no es cuestión de no saber, es que yo no tengo las competencias jurídicas para ejercer de enfermera. O sea, ya no es que yo me atreva a cambiar una sonda o no, que a lo mejor podría ser una inconsciente de hacerlo, sino que jurídicamente mis competencias laborales y mi formación no me permite hacer ese tipo de intervención. Entonces, él me decía, pues en destino, ¿no? que habían como solucionado que en el destino donde habían estado X horas una persona iba al hotel o a la instalación con, con el sobrecoste para la familia, de prestarle ese apoyo para cambiar esa sonda o tal, que bueno, a veces hemos desplazado nosotros al centro de salud previamente acordado para, pero bueno, que era una dificultad que. que Añadida. Que, ah, vamos, claro. Y luego yo también he planteado el problema de las contrataciones y los sobrecostes, que parece ser que mis compañeros tampoco lo tenían, pero a lo mejor otras de los que estáis aquí sí, yo no encuentro, o sea, eh, Dao Madrid o muchas de nuestras personas exigen que es un contrato, si viajas fuera siete días, pagues tus nocturnidades, tu tal, como dice el convenio, ¿no? Y eso implica que el turno se te dispara. Y claro, no vale que siempre los de ocio seamos voluntaristas y para que la persona con discapacidad se quede sin turno, yo ya sacrifico mi complemento de nocturnidad, pero me voy siete días fuera de mi casa sin atender a lo mejor a mi familia o mi tiempo de descanso, ¿no? Entonces, yo sí encuentro muchas dificultades en gestionar turnos y no siempre encuentro soluciones. Así que a mí me encantaría que este fuera también un espacio de compartir, igual que, que Félix me dice, tía Mariaje, pues en destino pillas un enfermero. Ah, pues joder, me ha baratado un montón que no tenerle que pagar un hotel siete días a una persona para que haga cuatro horas de intervención de enfermería en destino. Pues no se me había ocurrido así, pues que fuera esto eh, compartido, no sé. Y al sí, final ese ¿verdad? es el fin, que todos estamos, al final aunque sea difícil, todos estamos viajando, o sea, en mayor o menor medida, porque entonces es el decir, yo lo decía, seguro que, que cada uno por nuestra parte hemos encontrado una solución a algo. Por pequeña que sea, todos nos podemos beneficiar. Por ejemplo, lo que tú dices de nocturnidad también fue un problema para nosotros. Lo que pasa es que nosotros llegamos a un acuerdo en horas... Eh, o sea, en vacaciones. O sea, eh, ese complemento de nocturnidad lo pasamos, nos fijamos cómo lo hacían los monitores de ocio que hacen campamentos para niños y todo. Y entonces es como casi lo que tenemos, es como en sanidad, ¿sabes? Es como guardias. Cada día, cada noche que tú pasas fuera eh, es un complemento más de horas. Lo que pasa es que a nosotros no nos las pagan. Yo esas horas, por ejemplo, las utilizo. Pues para conciliar, lo hablaba con Bea, decir yo me voy a un viaje, sé que voy a tener una extra de horas, eh, si tres días trabajo seguidos, eh, o sea, cada dos días es un día, según el, el, el negocio que tú hagas también con, con la entidad, entonces yo esas horas las utilizo, pues como decía, ahora en la semana blanca mis hijos no tenían cole, pues eh, utilizo, cojo esos dos días o para tener más vacaciones, Creo que cada uno al final tenemos que negociar. ¿Veis si el resto hace lo mismo? O sea, lo digo porque si es, un, es una dificultad común, eh, no sé si habéis recogido esta consulta a más entidades que son súper expertas aquí, no sé, a toda vela o cualquier otra, ¿cómo hacéis eh, con este tema del personal? ¿Les pagáis o les compensáis en más de descanso? Nosotros o sea. hacemos también lo que, lo que decía Rosa, tanto a las personas que vamos, bueno, nos estaba comentando en mi grupo, nosotros solemos dividir los viajes con personas ya contratadas en ocio y personas voluntarias, pues bueno, pues los voluntarios, pues sin más, vienen por voluntarios y las personas que vamos como personas contratadas hacemos también lo de las horas, al final pues eso, nos vamos una semana pues luego lo que hacemos es, el, la semana siguiente, eh, te reincorporas, no solo, si volvemos un domingo no te reincorporas el lunes o el martes, te reincorporas el miércoles y luego eso, te guardas como esa pequeña bolsa de horas para poder gastarlo cuando tú vayas queriendo. Nosotros jugamos mucho con eso también. Gracias Violeta. Bye. Bueno, nosotros estamos bastante condicionados, ¿vale? De, yo soy Geno de Sment, de Baleares. ¿Vale? Porque desde el Departamento de Recursos Humanos están muy encima con el tema de descansos del personal, ¿vale? Entonces, nosotros estamos haciendo un planteamiento que es inasumible lo que nos plantean para, para asegurar el convenio, ¿vale? Para cumplir con el convenio, porque es verdad que todo lo que estamos haciendo no, no está recogido en el convenio. O sea, nosotros tendríamos que tener unos descansos. El máximo de horas que se permite trabajar son 12 horas. ¿Vale? A partir de ahí, los, todo, todo el personal de ocio que hace nocturnidades, aunque se cobre, aunque se co pague eso, es que es, tiene derecho a tener 12 horas, o sea, 12 horas de descanso, vale entonces está siendo bastante complicado, nosotros le estamos dando vueltas, el año pasado lo que nos supuso fue llevar el doble de personal vale para que los técnicos pudieran descansar, es lo que pasa que por ejemplo, esto sobre todo cuando es gente que se va de viaje, porque al final nosotros la realidad es que hacemos los turnos en Mallorca, ¿vale? Y eso te permite, pues como que el técnico se va a casa o vuelve, tienes, o le das las horas de descanso que se quede en el hotel, porque bueno, luego están los, las, los criterios y, y lo que el insercio te impone, ¿vale? Que si encima haces programa de insercio todavía se complica mucho más. Eh, no sé, es, es un tema que, que valoramos, si merece la pena. Y las familias, pueden asumir, las familias, las personas, pueden asumir ese coste si tenemos que cumplir con lo que el convenio dice a nivel laboral. Pero eso yo creo que depende de cada entidad. Nosotros hemos intentado hacer acuerdos, pero desde, desde la entidad se ha decidido que no, que hay que o sea, tener una inspección, no se está cumpliendo lo que toca no me refiero a inspecciones sexo, inspecciones laborales, no estás, no estás permitiendo el descanso del personal como toca, por mucho acuerdo que tú hayas llegado, eso es un incumplimiento, entonces ya depende un poco. ¿eh? Pues sí, ese tema sí que habríamos a lo mejor entre todos un poco aportar, porque bueno, sí que es verdad que otra de las cosas que se ha hecho en, en otras ocasiones es lo que dices, doblar personal y permitir que gente descanse por la noche, pero bueno eso es difícil y, y habría que ajustar ahí, es como dices si es que llevas toda la razón Geno que es complicado En su día yo recuerdo que la UDS de Oce hace 8 o 10 años eh, hicimos una propuesta para que cuando revisaran el convenio estatal lo incluyeran, pero no nos han hecho caso, entonces Tendríamos que revisar los convenios de otros colectivos que sí que hacen vacaciones también y hacer una propuesta. Yo la apunto, ¿eh? porque este sí que es un tema a lo mejor rosa que podemos, y Geno, sí. que podemos trabajar en la UDS. ¿vale? yo aquí en, bueno, yo recuerdo las que hacían también el tema de las libranzas, pero al final el equipo tenía que acumulaba porque se iban todo el verano, en agosto se iba, pues se acumulaban tantas libranzas que luego el resto del año se quedaba el servicio con pintas y ni siquiera cumplíamos a nivel legal lo que teníamos que cumplir eso por inspección, como decía Geno. entonces es que al final esto nació de, de la voluntariedad de la gente y, y, y estamos todavía arrastrando este modelo a pesar y, y, y somos conscientes de que de cuál es la solución pero el sobrecoste que supone a las personas con discapacidad de interés para sus familias es que pues muchísima gente no podría bajar. entonces estamos ahí en ese caballo de batalla no de lo que debemos y lo que lo que nos gustaría y, y pues eso a coste de nuestro tiempo personal o de nuestro sí pero al final con las personas voluntarias, como decían compañeras, pues vale, es una acción voluntaria y ya está, pero al final los equipos profesionales se acaban quemando porque, vale, te vas con mucha ilusión una vez a París o una vez a de crucero, una... pero bueno, tienes vida o de repente te quedas embarazada o de repente ya tienes que ir, o cuidar a tus padres o, y se complican las cosas, entonces al final el equipo se acaba eso quemando, muy complicado. Por eso yo creo que esto es un tema interesante, ¿no? ¿No pensáis que, que es como tiene hay tantas cosas que solucionar y es un tema también que, que es tan importante que yo lo decía apenas tenemos eh, tenemos como muchísima formación o información sobre muchos temas, pero el tema del turismo está ahí todavía tenemos tanto que aprender estamos como pues eso, pues tirando de la improvisación, porque a veces improvisamos. Yo me siento que, que la mayoría de veces en este tema es improvisación todo. No sé si vosotros os sentís así también. Y, y creo que es un tema en el que hay que trabajar porque creo que todo el mundo tenemos derecho a viajar y, y derecho a viajar con nuestros amigos, como decía María hace, no sé, eh, y elegir es lo, igual que hacemos nosotros en, en nuestra vida normal. Pero bueno, a ver si este año, no sé, no, vea, le damos caña a este tema y podemos sacar, yo que sé, alguna solución para todo esto. Ahora vamos a pasar a, a soluciones innovadoras o cosas que estáis haciendo así, innovación, pero yo oyendo os, os propongo algunas cosas. Temas de conducta y salud, bueno, es un tema complicado. Hay, yo os voy a mandar con el resumen. Algunos eh, algunos materiales que tiene Plena Inclusión. Por ejemplo, Plena Inclusión tiene cursos de autoformación y creo que algunos de conducta. Lo digo para monitores que no tengan mucha formación, no resuelve el problema, ¿eh? pero que puede contribuir. Para temas de lo que propuso Félix, de, de, de contratar enfermeros en destino, una cosa que podemos hacer es ayudarnos unos a otros. Es decir, pobre, pobre Geno, si alguien va a Palma, le puede preguntar a Geno que hay en Palma o donde contratar un enfermero o si tiene un enfermero por horas que nos podría ayudar. Pensad que tenemos entidades en toda España prácticamente y a lo mejor nos podemos aprovechar de un recurso de otras o de la información. Y luego yo entiendo que el INSERSO es mucha burocracia, cada vez más, pero también os recomiendo que lo utilicéis para lo que es. El INSERSO es un programa para dar posibilidad de viajar a gente que no tiene recursos y con más necesidades de apoyo. Es decir, yo haría mi programa general de vacaciones, de hecho algunas entidades, yo sé que en País Vasco lo hacen, tienen su propio programa de vacaciones y gente que realmente el, el viajar es una dificultad o, o tiene muy, no tiene amigos, utilizarlo para eso, o sea que sea un complemento a lo que vosotros hacéis. Nunca va a poder cubrir las necesidades de vacaciones de las personas, pero sí es verdad que a un grupo de personas con determinadas dificultades les puede solventar eh, una necesidad de vacaciones ¿eh? no es para todo el mundo evidentemente porque es una subvención que va a dirigida a gente que tiene dificultades económicas no es una eh, subvención generalista ¿eh? en principio iba para ese per, eh, perfil de personas otra cosa es que lo que lo aquí hemos ampliado y por supuesto que es muy mejorable nos estamos peleando con el inceso porque en esta nueva convocatoria nos quieren meter más burocracia y entonces hemos pedido una reunión con el inceso para decir bueno que menos burocracia y más organización pero bueno vamos por ahí vale Sí, Yo os mando cosas. con el resumen cosas. Que nosotros, eso, eso es lo que dice Beatriz, nosotros hacemos igual 20 turnos de vacaciones a lo largo del año y de ellos dos son del INSERSO, pero es que es la única posibilidad que tienen ese grupo de personas de poder disfrutar de unas vacaciones, que es que económicamente se nota muchísimo y sí supone un sobreesfuerzo de la pera toda la gestión burocrática, pero merece mucho la pena porque sería gente que si no, no viajaría nunca. Y luego al final también a nivel conductual, personas que viajan luego sus eh, posibles trastornos de conducta en el domicilio habitual pues disminuyen porque al final tienen una posibilidad de despogue en otros sitios que en el mismo espacio siempre pues las conductas eh, se acaban disparando. Pero sí. Bueno, pues si veis pasamos al, al último punto, ¿no? Eh, que este no lo ha hecho. Bueno, no sé si habéis llegado a hacerlo. Bueno, no, estamos en el 3, ¿no? ¿Qué acciones innovadoras? Este sí. ¿Quién está en ese grupo? ¿quién se autoproclama el portavoz? Yo me ofrezco, me ofrezco yo. Me sacrifico sí, por el genial. grupo. Eh, o sea, voy a intentar ayudarme las compis ¿vale? voy a intentar recoger todo lo que hemos comentado. ¿vale? Eh, una parte como innovación que no, es contemplar a las personas dentro de la, a las personas con discapacidad dentro de la organización del turismo no solamente como destinatarios finales del producto del resultado sino como de, pues de todo el proceso también de la de, también de gestión económica de gestión con agencia de eh, afrontar con ellos las dificultades de no, estamos en un viaje de 800 euros hay gente que no puede llegar a eso qué hacemos cómo resolvemos todo eso ¿vale? contemplar a la gente dentro del proceso eh, lo de agencia no agencia hay personas o sea, ya lo habéis comentado eh, hay buenas experiencias y malas experiencias, hay cosas que te, que te ofrecen, cosas que no te ofrecen, pero bueno, eso es cuestión de que cada uno dé con la agencia que más le, le resuelva su, su historia. Nosotros trabajamos con la figura de asistente personal, también en viajes, eh, que reduce muy mucho, no lo, no lo elimina, pero reduce temas de problemas de conducta y dificultades. Eh, que puedan presentarse en viaje, porque son personas que se conocen, o sea, es personal contratado, que se conoce a la perfección con la persona con discapacidad y mutuamente, y hay una relación de confianza que ayuda mucho ahí. Y, y luego el tema de los descansos y el tema de cómo, pues las mismas dificultades que estoy comentando, porque una semana de viaje, no sé cuántas horas ahora mismo de, de trabajo son, pero el tema de los descansos, efectivamente, es complicado hacerlo compatible con que después el servicio queda vacante una semana sin el personal de, laboral de ocio. Eso es complicado. Y, Compi, no sé si alguna alguna innovación más o aportación más que hayamos comentado que se me esté pasando. Pues yo quería comentar también que las compañeras han explicado que es, les ponen pictogramas en el hotel, bueno, que lo pueden explicar ellas mejor si quieren, pero que yo creo que es una, una opción muy buena también para incluirlo a ellos en el proceso de elegir lo que se puede hacer y, y para que comprendan de, de qué va el viaje. Sí, bueno, si queréis os cuento un poquito de nosotras. Bueno, y soy Laura Desmen, soy cumple de también. Y, y bueno, un poquito lo que hacemos para asegurarnos esta participación, lo más activa, que forman parte de, de, de, de sus vacaciones ellos mismos, en vez de nosotras pues, decidir lo que vamos a hacer y dárselo como más picado, pues nos involucramos en ese, en ese proceso de decisión. Um, eh, teniendo en cuenta las actividades de la programación interna de, y los horarios interna del de hotel y también con pues, las oportunidades de ocio que haya en el entorno y esto pues lo preparamos antes de ir con un calendario con pictogramas que va a ser lo más flexible posible para día a día ir ajustando con pues, lo que van haciendo y dependiendo también de, de las necesidades de apoyo porque hay personas que, que no necesitan tenerlo colgado en su habitación simplemente que lo hablemos en la por la mañana el desayuno ya estaría pero sí que este año contamos con este recurso y vimos que, que funcionaba así que oh, lo seguiremos utilizando Gracias Gracias, genial, qué chulo, sí, pues para compartir eso, ¿eh? Nosotros tenemos también respecto a lo que has dicho Daniel, de que la persona forme parte de ese proceso tenemos un proyecto que se llama La Viajeteca, donde las personas que les gusta viajar bueno, pues hemos hecho un pequeño grupo, como un pequeño club de viajes, ¿no? Y entonces sí que es verdad que, que todos juntos eh, buscamos en la compañía aérea que preferimos, en los presupuestos, cada uno dice, bueno, pues hasta ahí no puedo llegar, esto... Y, y la verdad que es un... algo. Empezamos el año pasado y y está, está guay, gracias a eso pues muchas personas han viajado, bueno, de hecho el viaje a Disneyland París fue por iniciativa de ellos, yo nunca me hubiera planteado ir a Disneyland París ¿sabes? y fue iniciativa de ellos y la verdad que fue un trabajo en equipo eh, no personalizado como una sola persona, a lo mejor tú te refieres más a una persona que quiere ir a un sitio era un grupo, tiene más posibilidades es un grupo de seis personas en que lo que pasa es que luego ese viaje que hacen ellos, pues, dejan una serie de más plazas para si alguien más o quieren decírselo a su amigo y, y tiene esa posibilidad. Pero está chulo, eso lo hablé con Isabel también y, y, y ha sido una buena experiencia. Y bueno, pues ya no sé, eh, no sé qué hora lleva a menos 10. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Eh, pasamos al cuarto punto que es el que se ha quedado un poco en el aire ¿no? ¿alguien le ha dado tiempo a hacerlo? que es el tema de las familias ¿cómo eh, trabajamos este tema? y bueno, si no os ha dado tiempo a hacerlo, lo podemos hablar aquí o sea, podéis contar cada uno un poco cómo, cómo lleváis eso si a lo mejor ni siquiera para muchos de vosotros no es un problema no lo sé Vamos a lanzarnos, venga, ¿quién va? A ver, en nuestro grupo lo que hemos hablado es más sobre todo el tema económico, pero que, que la familia muchas veces hay que buscar estrategias para que conseguir que le financien esos viajes a las personas con discapacidad, que muchas veces son de sus pensiones, de sus propias pensiones. Y que en verdad que las personas con discapacidad son las que deben elegir el destino, sus viajes y lo que quieren hacer. Y con el tema familias es más buscar estrategias para conseguir que les permitan hacer esos viajes. Tampoco hemos hablado mucho más. más de esto. Muy bien ahí convencerlas, ¿no? Exacto, sí. sí que sean la prioridad de ellos en todo caso y entonces ya pues hablar con ellas, con la familia, decir, pues mira, él quiere ir a este viaje, y tal, y ayudarles en ese proceso. Es que es difícil, es difícil convencer. Sí. sí. <risa> Compañeros, compañeras. ¿qué? Y también que muchas veces que la fa el destino que quiere la familia, por ejemplo, no es el mismo destino que quieren ellos. Que los padres a lo mejor quieren que se vayan a Salamanca allí o quieren irse a Ibiza, por ejemplo. También pasa, sí, sí. Nosotros sí que, yo he comentado un poco que a nosotros nos pasa que lo que quieren las familias es conciliación familiar, entonces quieren turnos eternos y las personas con discapacidad, cuando hablas con ellos no quieren turnos tan eternos, porque hablábamos, pues bueno, a mí no me gusta estar 15 días en un hotel comiendo al final el mismo buffet, entonces que hay que llegar un poco, y también las familias, una cosa es que quieren muchos días y muy barato, o sea, eso pues, sí también. puede ser. 15 días de albergue mejor que de hotel. Entonces, bueno, es verdad que nosotros buscamos un poco el equilibrio: es decir, bueno, ni 15 días de albergue ni, ni dos días de hotel, ¿no? Pues buscar un poco ahí el equilibrio. Tenemos suerte, ¿eh? Las familias están muy contentas con el servicio, participan, siempre hacen el comentario, oh, más días, más días, pero cuando llegan sus familiares y les dicen, oh, ya tenía ganas de volver, pues nosotros reforzamos ese aspecto, ¿no? Y así un poco, pues entre todos, lo que hemos hecho para. Solventar un poco ese punto, ahora ofrecemos muchos viajes más pequeñitos en puentes, eso hace, hace, favorece que no estén todos eh, desesperados a que llegue Semana Santa y verano como para decir venga el respiro familiar, ¿no? ahora hacemos escapadas de fines de semana y de puentes y eso lo han agradecido mucho las familias que lo sienten como eso, otra medida de conciliación. Y luego les comentaba también que una novedad que a mí no me había pasado antes y me ha surgido ahora, yo llevo poco tiempo en en el servicio de ocio, pero antes en las estaba en un servicio y no me había ocurrido, es que después de la pandemia nos están empezando a reclamar familias, poder viajar en núcleo familiar, venir a los viajes, todo en núcleo familiar. Y estamos en pleno debate porque no sabemos hasta qué punto. Bueno, porque hay, hay viajes que son muy chulos, entonces, bueno, puede ser buena idea, pero también las, las personas con discapacidad te dicen, yo no quiero estar con mis padres o mis hermanos. Entonces, bueno, igual decir, bueno, pues si es una nueva propuesta hacer una, un lanzamiento, a ver qué pasa un viaje de núcleos familiares, a ver cómo sale la cosa, pero no como el objetivo prioritario del servicio, sino, bueno, una oferta más, pues eso, extraordinaria a lo largo del año. Y eso hemos hablado un poquillo. A nosotros nos está pasando también y estamos pensando lo mismo que tú, sí. Sí, eso, a mí me ha sorprendido porque no, antes, no sea, eso, antes en afanía nunca me había pasado. Y, y aquí, eso, en el último, o sea, hemos ofrecido hace poco un fin de semana en Burgos, vale, pues la visita a la catedral, el Museo de Atacuerca y así, nos han llegado cuatro o cinco familias. Y podemos ir todos y yo, pero bueno, esto nos ha chocado bastante y nos ha surgido en los últimos tres o cuatro viajes. Entonces, bueno, vamos a plantear una alternativa de un viaje familias y veremos a ver qué pasa <ríe> con esta aventura. Eh, <ríe> Antes de lo que ha dicho... Perdón, perdón. No, no, dale, dale, no, no, Daniel. No, no, no, dale tú. Eh, nosotros, bueno, yo, no, yo todavía llevo cinco años, pero yo sé que es un trabajo que, que se lleva haciendo con familia mucho tiempo. Está muy diferenciado y está muy trabajado con familia y está... Y es muy diferente la necesidad de respiro y la, y la alternativa de respiro uh, como algo muy diferenciado de, de, una, de una oportunidad de turismo, de un viaje de turismo. Eh, por un lado, los respiros los, los, tenemos, o sea, los, los ofertamos a través de la inclusión a familias que lo piden, eh, servicio de respiro. Y por otro lado, tenemos la, como la, una propuesta de vacaciones, de turismo, de un, un viaje al trimestre, luego en verano un viaje más largo pero como que todo el mundo entiende que son cosas diferentes y aunque efectivamente el viaje de verano sean seis días y, y suponga un respiro para familia eh, no lo, no lo, no sé por otro, tienen esa, esa necesidad vital, cubierta por otro lado también ¿sabes? y no depende solamente de, de los viajes de turismo que hagamos lo, lo, sí. es lo que quería decir yo, yo oyendo a Estival y de ahora Dani eh, hay, hay tres cosas que, que me han sugerido una, yo me leo las. Yo, aunque no lo creáis, me, me leo vuestras memorias de los turnos de vacaciones. Me las leo, ¿eh? Y una de las cosas que dicen las personas es que querrían más días y en épocas más de vacaciones. Esas dos cosas suelen salir. Y luego dicen que no se les pregunta mucho. Pero bueno, también es como es el inserso. En el tema de conciliación, acabamos de hacer una encuesta que no acaba de salir el informe, en la que consta que las familias para conciliar, los recursos que más utilizan como el resto de las familias de España, son actividades extraescolares y campamentos de verano. Es decir, que aunque nosotros no lo hagamos como conciliación, a las familias les ayuda a conciliar. Y luego lo del tema de viajes de familia, en otras organizaciones se están haciendo. Se hacen a veces desde el servicio de familias, que es una cosa que tendríais que coordinaros. Ocio con familias, para que se, cada uno en su casa hace lo que le da la gana. ¿eh? Pero yo cuando lo he visto es que desde el servicio de apoyo a familias o desde sea, el área de familias, ellas sí ven la necesidad de juntarse, hay muchas familias que están muy solas, el problema de la soledad de las familias es muy grande, que tenemos también un proyecto en plena, entonces a lo mejor coordinándose con el servicio de familias para que se vea que es algo conjunto y que es diferente al otro, os pues puede ser útil. ¿eh? Sí, es muy buena idea, es verdad que tenemos familias que lo que les pasa es que cuando en realidad están sus hijos o hijas de vaca en los turnos, están solas en casa, al final dicen, quería yo conciliación, pero al final es que estoy totalmente sola. Entonces, esa nueva solicitud de viajes, creo que haciéndolo de forma conjunta con el servicio de, de atención familiar, creo que, que es muy buena. O incluso, si realmente las, los familiares se quedan solos y tienen un vacío cuando se van de viaje, proponer alguna actividad, o sea, hablarlo con ellas. Paralela. ¿Realmente queréis viajar o preferiríais Salir por aquí, yo que sé, por Vitoria, o charlar, queda una cafetería. O sea que siempre van a estar esas dos necesidades muy unidas. Lo que dice Dani, si una entidad tiene buenos servicios de respiro, les va a ayudar. Pero incluso surgen cosas que desde el respiro no se puede... Porque el respiro tiene los mismos problemas que el ocio, de sobrecoste, lo mismo, lo mismo. Bueno, pues alguna, alguna cosica más respecto a las familias. De todas maneras, bueno, una cosa que sí que queremos que surja desde aquí es eh, que, bueno, somos una red y que sí que se hizo la propuesta de que, y que ha surgido ahora mismo en, en todas estas preguntas de que también seamos una, una red que nos ayude a esos viajes porque, por ejemplo, pues como habéis dicho, también ha dicho Bea, con, con el tema del enfermero en el destino, si os dais cuenta aquí somos... Muchas personas que están en lugares muy distintos de España, con lo cual eh, imaginaros qué ayuda sería el tenernos muchas veces como referencia. Si yo voy a viajar a otra ciudad y algunos de vosotros estéis allí, eh, oye pues mira, pues que voy a Zaragoza, que voy a Madrid, que voy y decir oye, si es que más que sabéis también cada uno de vuestras propias ciudades, eh, pues mira, aquí yo te puedo ayudar de esta manera. Vale, venga, pues luego te vienes tú para acá eh, o cosillas así, pero entre nosotros crear una red porque los viajes es un tema difícil, eh, lo estamos viendo, es muy difícil, es muy solicitado, es muy interesante y sí que empezar ahí por ahí, no sé qué os parece, ¿Qué, qué proponéis vosotros o qué os parecería también esa idea. Pues genial, yo estoy a disposición de todos nosotros. Incluso podríamos crear un grupo de WhatsApp. Vean su día dijo de tener algo, no un grupo de WhatsApp, sino por la intranet, ¿verdad? Algún grupo donde todos, una especie de foro eh, donde pudiéramos estar todos en contacto, pero aparte pues eso que ahí también hay documentos que serían interesantes para todos y... Y a lo mejor no, no sería tan rápido como un grupo de WhatsApp, sino que todo está en forma de, de escaparate también. Y luego, pues pues eso, por supuesto, por la atención personal entre cada uno de nosotros, de tener la confianza de llamarnos y de, no sé, pues el, también lo que hemos dicho, acciones innovadoras, pues oye, pues oye, ¿cómo estáis haciendo vosotros esto? Oye, lo cuelgo aquí. La acción de compartir, porque cuando hay poco de algo, pues nada, venga, vamos a compartir entre nosotros y a crear conocimiento. ¿Qué os parece? Uh -huh. sí. Sí. Si nos dais tiempo, en la siguiente reunión que será sobre mayo, a ver si la UDS, podemos saber qué formato online hacer para poner en común y que la gente se sienta libre de participar según en qué quiera, en grados. Es decir, que si alguien quiere hacer un grupo de WhatsApp me parece genial, pero a lo mejor hay otro que eso le asusta y en vez de echarle, pues que sepa que en la página web puede encontrar otras cosas. Le damos una vuelta si queréis, ¿no, Rosa? Aquí estamos de la UDS, Rosa, Violeta, Geno, estivaliz eh, le damos una vuelta y, y os proponemos algo para ver si es útil, si no es útil, cómo podría ser y, y nos vamos ayudando, si os parece, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues yo creo que... Bien, ¿no? Muy interesante, <risa> hemos, sí, sí. Hemos cumplido hoy. <risa> Ay, Perdona, Rosa, solo recordaros, la encuesta de vacaciones sigue abierta. Ya hay bastante gente que ha contestado. Es verdad que no es de manera uniforme en toda España, ¿vale? Hay comunidades que han contestado más, comunidades que han contestado menos. Se cierra el 28 de febrero, el martes que viene. Lo digo por si tenéis alguna pendiente, que, que lo comentéis, ¿vale? Y que lo incluyáis. Yo, dos cosas. Una, Rosa, que yo, es que no sé si me ha oído antes, que esté a disposición pues de lo que queráis. Yo preferiría que no fuera un grupo de WhatsApp porque creo que se pueden colgar recursos, compartir experiencias manuales que hayas hecho. Si alguien ha adaptado una habitación con no sé qué, que yo no soy experta en eso, pues me puedo copiar y me sirve el recurso. O sea, creo que un espacio de compartir más allá de una conversación rápida creo que enriquecería y daría valor a esta, a esta red. Y luego, Beatriz, yo, yo, nosotros hemos respondido 29 encuestas de, y, y me da vergüenza porque les, les he hecho a mi equipo parar ya porque lo hacemos con ellos directamente, porque cuando lo mandamos a casa de Aldo, pues no responden. Entonces, como están por aquí con nosotros en, en distintos proyectos, pues, oye, venga, recogemos vuestra opinión, sentaros con nosotros y rellenamos la encuesta y les damos apoyo. Entonces, llevamos 29 y habíamos pensado parar por esto de que no se convirtiera en una, en una encuesta de Madrid. Y, pero que tú me digas si hay poco tirón, si voy en la media, si quieres que demos otro empuje más o paro. Lo miro y te digo, pero vamos, yo creo que vas por encima de la media, yo creo, ¿eh? pero, pero bien, bien. Oye, cada uno, bien, bien. Yo además te lo agradezco, ¿eh? te lo agradezco mucho. Beatriz, nosotros estamos un poco paralelo, ¿eh? en la misma línea. Estamos diciendo de parar lo que estamos haciendo con los grupos de autogestión y con las personas del centro de ocio sentándonos con ellos a hacer... Ya ha habido momento que hemos dicho, vamos a parar, no vaya a ser que estemos, que vamos a... Vale, de... lo que voy a hacer es mirar los datos y si queréis os mando a las personas que os habéis conectado y a las federaciones para que veáis más o menos cómo vamos. ¿Os parece? Vale, os lo mando para que lo tengáis. Yo creo que os tengo fichados a todos. ¿Todos recibís la convocatoria de la red de ocio? Sí, entonces tengo vuestros correos. Vale, entonces no hay problema. Vale, vale, yo os comento. Vale. De todas maneras, si una entidad eh, hace muchos cuestionarios, luego de ahí... Nosotros os, no tenemos problema en mandaros vuestros resultados en la hoja de el que salga sí. ¿sabe? y que vosotros podáis hacer comparaciones respecto a, a la media global, o sea, que, sí. las, que colaboréis más, que podáis sacar eh, también resultados de vuestras encuestas, o sea, que no sean solo para nosotros, sino también para vosotros, ¿vale? Sí. Muy bien, pues muchas gracias a las dos. Beatriz, sí. una cosa. Sí. Sí. Incluy, incluyeme a mí también en la, la red de ocio. Porque no, ¿No, no, ¿No te lo ha recibido, Félix? Pues le, si no me equivoco, le, no, porque no, no es problema. Es porque le, le llegan a Educadora Social, que mis compañeros. Vale, él, pues lo cambio. Pues, como ya no está, y ahora lo llevo yo. Pues, Fenomenal. Vale. Te lo vale, a ti, el, Félix. el mismo mail de Inserso. Perfecto. Muy Venga, bien. Gracias. Bueno, pues nada, pues ya quedamos para la próxima. Eh, no sé si vais a seguir trabajando. Bueno, yo no sé si, si estaré aquí o dónde estaré, pero no sé si que sigamos trabajando en este tema. O bueno, Beatriz, es un poco ya no, lo no, Y también os podéis ir mandando sugerencias de temas que os interesen a vosotras, ¿vale? O sea, me decís, pues nos decís a la UDS, pues mira, nos encantaría trabajar, no sé qué. Yo, cuando mande el resumen, os pregunto opinión y nos mandáis si queréis eh, sugerencias, os parece vale pues perfecto pues nada pues un placer estar por aquí espero estar más veces y, y nada cualquier cosa no sé lo que he dicho como decir por compartir no sé si dejaros mi email aquí en el chat si queréis eh, Aida por si te apetece también que hablemos lo del tema de de Disney pero lo dejo pero Vale, ya está. Rosa Roldán, arroba .rg y, y nada, y, y le echamos un vistazo y cualquier cosa también vosotros, bueno, pues también me tenéis a vuestra disposición para lo que sea. Y yo pues nada, desde la UDS también seguramente tiraré de, de muchos de vosotros, ya me iré enterando de dónde estáis cada uno, <risa> que vaya para allá. Muy bien. Pues nada, un saludo. Vale. <risa> Gracias adiós. adiós.